En TV Cartago Digital, apoyamos al deporte, porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva. Don Sergio, permítame un momentito. Ah, qué bárbaro este, este entrenador de, del equipo de Cartago, ¿no? Halcones, halcones. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien, muy contento. Este, pues, tuvimos Pero no lo veo día. ronco. Pues ya, ya la ronquera, ¿Ya, ya, ya no se me hace, ya ahora con la garganta está más que acostumbrada, ya, ya no ya no hay ronquera, ya, ya, no, ya no pasa. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué conclusiones sacas de, de, de este partido? ¿Le fue fácil al equipo de Cartago? ¿Le costó un poquito? ¿Cómo lo analizaste? Bueno, ningún partido es fácil, este, definitivamente el, el rival que tuvimos al frente fue un digno rival, eh, quizás el marcador fue un poco, un poco holgado. Eh, sin embargo, creo que pudimos hacer más, más goles de, lo, de los que hicimos ahorita. Eh, nosotros siempre, como parte del respeto a los equipos, siempre jugamos a morir independientemente del marcador. Creo que eso es, eh, y con mucha humildad siempre, este, siempre es uno de nuestros principales eh, pilares. Tenemos muchos valores, que es lo que nos interesa inculcarle a los muchachos. Eh, y entre ellos está... Ser muy, muy humildes. Muy bien. Yo hablaba ahora en la transmisión de que cómo hace falta que vengan visores ¿verdad? a ver a estos muchachos. Y eso es una. Segunda, no ve usted ningún dirigente de, de, de, de, del Comité Cantonal de Deportes de Cartago. No ve ninguno. Aquí no llegan. Si hay cámaras aparte de otro lado, los ve que van a llegar. Pero bueno, hay que venir visores aquí para, para ver. Vi jugadores como este muchacho González, el número 7. Vi al muchacho Martínez, al número 9 también. Al cumpleañero hoy, este Daniel Or, Daniel, Daniel Ortega. Que, no, creo que es el cumpleañero, algo así. Pero, ¿cómo falta que venga gente a ver estos muchachos? Sí, Oscar, aquí en la ciudad de Cartago hay cualquier cantidad de talento. Tenemos muchachos de sobra que de, se necesitan desarrollar. Eh, definitivamente de las, las autoridades, quizás no le han dado el interés, o no se han fijado más allá de un tema administrativo, pero el talento hay, en la ciudad de Cartago hay jugadores de altísimo nivel, ya ahorita lo vimos en este encuentro, eh, en el encuentro de Paraíso Turrialba también se vio, hay muy buenos jugadores, y esto es solo una pincelada, aquí hay una cancha en cada barrio, y en cada barrio hay uno o dos buenos jugadores que podrían prospectarse para poder desarrollar el fútbol de Cartago. Aquí hay mucho, mucho talento. Desafortunadamente, quizás no haya el interés en, en que se desarrolle de una manera diferente. Que tengan una oportunidad, que se puedan mostrar en otros, en otros estadios, en otras canchas. Y este, en, una, en algún lugar sí lo hacen bien y en algún lugar los van a ver. Es una lástima que no se queden aquí, desafortunadamente es así, pero nosotros seguimos pues dándole duro a este trabajo. ¿verdad? Por último, ¿va a ser a un solo juego o van a ser a dos juegos digamos de, del resultado del partido de la tarde? Va a ser a un único juego ¿Y aquí en el quincho? Vamos a ver dependerá mucho de, del el rival total, claro. entonces ahí se podrá revisar ya más adelante, depende del resultado del partido de ahora Muy bien Sergio, muchas gracias, gusto en saludarlo y claro que sí vamos a seguir en contacto Hasta luego, gracias. gracias Era el técnico del equipo del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Cartago Nos vamos amigos En TV Cartago Digital Apoyamos al deporte Porque sabemos que es salud TV Cartago Digital Deportiva